a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a World Thunder, esta vez dominación medio oriente, esta vez he escogido tanques ingleses, también los estoy poco a poco fulleando y vamos a salir con el Elan 90, que esto es una tanqueta con ruedas muy rápida, pero también es como el PMP1, una lata de alchoas. venga vamos rápido. si algo bueno tiene este tanque es que es muy rápido. Sí, lo tengo prácticamente fuleado, sí, creo que sí. Eh, escenarios, eh, este tipo de tanques, sí, lo, lo, que no, lo que no solo sale bien es si por mala suerte te toca un escenario como el paso congelado de nieve, olvídate. Este tanque es inservible, es una tortuga. Pero es muy rápido, aquí en escenarios donde el terreno no es nieve, evidentemente como veis es muy rápido vamos a por la zona B, rapidito no lo he dicho pero ya prácticamente hemos llegado venga vamos, ahí estamos venga rompiendo la alambrada Venga, ahí está tomando B venga empezará, ahí está el fuego de artillería en breve como siempre y no perdamos de vista el horizonte, venga vamos a ver si no ha llegado nadie ya tanque tan rápido como el mío estarán al caer venga tomando B, ya nos largamos de aquí, venga, bueno, blandito es pero vamos a tope, sí, he tropezado con varios bidones, bueno, venga, vamos, venga, ah, para, para doblar, bueno, está uno acostumbrado a los tanques con orugas y ya te cuesta, venga, una miserable alambrada nos tiene, venga, vamos, venga Venga, vamos a ver por aquí qué es lo que hay. Voy a quitarme de aquí pronto. Buscar, recodo. Vaya. Leopard 1. ¿Dónde estabas? Vaya, me pilló por ahí. Pues no sé cómo no lo he visto. Bueno, pues el tío ha hecho bien. Venga, vamos a hacerle el debut aquí al FV4202. Tanque medio. Todavía no lo tengo fuleado, sobre todo la parte de motor. Para ser un tanque medio es bastante lento. Lo bueno que tiene este tanque que el frontal de la torreta Vamos, tiene un blindaje excepcional. El resto, creo que tiene, me parece que son 80, el inclinado, y ya por el lateral, nada, es de papel. Pero el frontal de la torreta tiene un blindaje muy bueno. Tiempo de recarga. Venga, tomamos la iniciativa. Estupendo. También bastante bueno. Todavía no he conseguido algunos proyectiles. Pero los perforantes que nos llevo ahí. Llevo 37. Creo que son demasiados. Los tengo. Venga, la zona A es. Del enemigo Ahí arriba eh, ¿Qué es eso? Por ahí disparan Venga, ese carro, ese tanque ligero Casi tres cuadrantes 700, 800 metros Aproximadamente Por ahí está la marca Venga, vamos avanzando poco a poco eh, Tanque ligero ahí Entre mis compañeros Venga, ¿quién será? Ahí está la marca un Asus, un Lorraine venga, va, ya cayó uno ¿qué es eso? ¿qué es eso? hombre, un Jack Tiger aquí, ya que prontito, venga, allá abajo venga, sin penetración esta es la parte más blanda que te puedes encontrar con un Jack Tiger cuando lo tienes de frente recuerdo una vez una partida que con un leo pare una carga hueca conseguí destrozarlo justo dándole ahí ya. Eso cuando tienes de frente. Bueno, si lo pillas de lateral o de espaldas, es pan comido. Pero de frente poco puedes hacer contra él, a no ser que tengas cargas huecas o algún que otro misil. Venga, vamos por aquí. Aquí. Marca, marca. ¿Quién es? El amigo Jack Tiger, que sigue ahí en forma. Bah, desde aquí arriba. Ah, no le pilló. No le pilló. Venga, tengo aquí a un compañero ¿Eh? Otra marca Venga, un Tiger Venga, vamos a por él Venga, asómate bonito ¡Oh! Me han levantado la presa Nada, nada Bueno, se ha caído Hay otra marca ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Venga, es avión A ver qué ha hecho no, Un poco lejos Así ah, que ahí Hombre, un AVL Un francés su día cuando salió en una bestia la velocidad que tiene este bicho venga ahí lo tiene eh, estupendo se acabó venga de acuerdo con la inteligencia estupendo esa marca me ha venido muy bien mi compañero ahí está el EBR Ahí subido la loma ¿Qué ha pasado ah. venga ay, estupendo ese ya está ya le ha caído bueno siguen teniendo la zona A ah, mis compañeros todos menos este compillo están volviendo a salir desde el respawn. este tanque lo que necesita es un camuflaje bueno como el aquí, como el colega. Este es un vehículo del Battle Pass que en su día intentaré pillar. Bueno, ahora no lo tengo. ¿Qué vamos a hacer? Venga, vamos a ver por aquí qué es lo que hay. ¿Vienen o no vienen? Le hemos arreado bien a estos. Venga, otra vez. Ese tío sigue por ahí arriba. ¿Quién es quién es? A ver, a ver. No, no, no. Por ahí no. No, creo que no. Ah, no veo nada. Justo por ahí. Un poco más a la derecha, más hacia atrás. Venga, vamos. Y no enganchar la. Venga, no se más pesado, no voy a enganchar nada. Buen camuflaje. Vaya, mi compañero ha caído y un tanque medio va para allá a buscar al colega este que parece que no se está dando la tarde. La zona B no es de nadie, la zona C es nuestra. Y la zona A es de ellos. Bueno, más empatados no podemos ir. Venga, nada. Nadie sale del respawn. Ese es el respawn de ellos. Ahí, ese sí. Muy bien, muy bien. Venga, nada. Venga, vamos a ver. ¿Qué hay para ahí arriba? venga esa marca a ver, a ver, a ver hombre ahí estás amigo quién es ahí está un marder ese era adiós estupendo Dos. pues parece ser que era ese el pesado ese que tenemos arriba en A5 es un buen sitio para campeo venga atacar el punto A muchachos qué es yo que se mueve a ver vamos a ver, ah, 300 está bien venga, ya, panther ay, frenado en seco eso es un frenazo en seco, eh. muy bien venga, nadie más por aquí venga, estamos tomando A muy bien ese tanque ligerito está tomando A Vamos a ver entonces lo respawn. No he visto salir a nadie. Me esconden bien, ¿eh? Seguimos tomando A. Venga, compis. Venga, ya nos queda poco. Ahí está, estupendo. La zona A es nuestra. Pum pum pum. Nadie asoma. Venga, un antiario por allí. No dan señales de vida. Venga, mi compañero, la MX. Va para allá. Muy bien, eso es buena señal. Vamos. El respawn. aquí venga, otro compito mando bien, muy bien vamos poco a poco ¡Ah! ¿Qué es eso venga, una tanquetilla, ah, venga, vamos por aquí por aquí, venga, estoy ni se ha enterado. venga, por el culo Ay, ¡Ah! esa torreta como mola que merece una ola muy bien será bueno, eso era muy fácil ese bicho apenas se olvida de blindaje. Que se puso de espalda a la salida del respawn. Bueno, eso también me ha pasado a mí. El enemigo está capturando B. ¿Ah? Si estábamos nosotros tomando B. ¿Qué ha pasado? A ver, a ver, a ver. Va, no veo. Compi, no veo. Están tomando B. Pues nada. Aquí es fácil esconderse venga, además la zona es bastante grande un tanque pesado tomado eh venga, nos comen el terreno vamos para allá venga, la artillería de mis compis está ahí barriendo venga, artillería, ruido, eso es lo que necesito que no me oigan llegar venga, vamos, poco a poco es que es aquello A ver, a ver, a ver Hombre, antiario Ahí, perfecto Con la mira del comandante a punto Y disparo Justo detrás de los matorrales Así no te ven El tío se movía Venga, vamos a ver quién está Era un tanque pesado Nadie por aquí, nadie por allá Vamos a ver, tiramos Venga, vamos Hombre, aquí está el colega vamos canasta venga canasta b3 muy bien me encanta cuando vuelan las torretas bueno cuando es la mía no venga tomando b cobrirme muchachos venga fuego de artillería para variar venga vamos no tengo bote de humo si no los tiraría el feu está haciendo una partida estupenda Venga, venga cálmate Venga, muy bien Venga Vamos tomando B Más fuego de artillería A ver por dónde vienen los pájaros Antiaéreo justo por enfrente Venga, listo Otra zona nuestra Más fuego de artillería Venga, vamos avanzando poco a poco Más fuego de artillería ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ay mierda! Panther 2. ¿Por qué no me esperaría 5 segundos? En fin. Me centurion. MK1. Venga, vamos con este bicho. Ahí está. Muy bien. Las tires perforantes tienen una buena orientación. aparte de las cajas Venga, tanque medio. Venga. Defender el punto B. Porque ese Panther está a punto de pisarlo, sino ahí ya la está pisando Venga, me encanta el sonido de este tanque, aparte es, es un sonido muy peculiar ese silbido de los tanques ingleses es bastante, vamos a decir, delatante y se son fácilmente de distinguir, bueno este tanque el Centurion MK1 es un tanque que si lo sabes usar es un buen bicho. Tiene un cañón bestial. Una perforación. Tienen, bueno, tanto cagas huecas como precios perforantes. Incluso el perforante de punta plana para blindajes inclinados. Va muy bien. No es excesivamente rápido, pero tampoco es lento. Tanque medio bastante ligerito. Pero el blindaje es bastante lento, sobre todo. Bueno, sí, si en general no es como el FV, el FV tiene el frontal muy muy blindado, solamente el frontal de la torreta, este no, este tiene bastante menos blindaje pero es más rápido, venga vamos vamos hacia ver, mi compañero lo está tomando me la ha jugado de pas pasando sin mirar, pero bueno, es lo que hay que hacer Venga, humo, esta vez si sí tengo humo Venga Un puñadito de leones Tercera base que hemos tomado oh, Esta partida está siendo Pero de lo más terriblante. Venga, vamos avanzando a ver. Venga, aquí hay una pared Seguro, una marca por ahí delante ¿Qué es? Tanque pesado Bueno, no había a nadie Estupendo ¿no? Sí. Venga, ahí delante eh, Esto que es Bien, reventó Mi compañero se acaba de caer en un antiaéreo Muy bien, estupendo Bueno, tenemos un tanque pesado por ahí A ver por dónde asoma Mi compañero ha caído Eso es sintomático Y se oye algo por ahí A ver si es él Ahí está Venga, crítico, no me jodas Venga ya, no, no Venga, corre, Ah mierda Encima sí, le he dado el lateral Tiene que haberme quedado quieto Y haberle, haberme girado de frente Era la única posibilidad que tenía Qué desastre fallar ese tiro Venga, tanqueta No, venga Sí, venga Este tiene también buena penetración Y proyectiles perforantes La tanqueta con sus cargas huecas también pero tiene incluso menos blindaje que este. Y es bastante rápida. Venga, Sharioter. Vamos contigo. Botes de humo, sí tengo. Perfecto. Venga, ese Tiger está tomando B. Está tomando B. Venga, la artillería. Venga, tomamos C también. A la hemos perdido, ni me he dado cuenta estaba tan... ensimismado en B que no me he dado cuenta que habíamos perdido A y estamos perdiendo B, solo tomando C venga, un avión ese avión, a ver qué hace es nuestro, vale, perfecto venga, ese tanque ver mi compañero el tío sigue ahí, lleva toda media partida ahí que no se ha movido de, de ahí el, el EBR Bueno, también hace bien su papel ahí Venga, no lo veo Tonto sería si se asomara por ahí Hay que ir a buscarlo Estará posiblemente quizás Detrás de la pared Donde... Donde fue la canasta Venga, esa es la marca Ahí sigue el tío Bueno, él sabe esconderse evidentemente 230 metros Ese avión le dispara el tío sigue ahí venga vamos estamos perdiéndola estamos... venga el tío dispara estamos perdiendo la partida no puede ser bah, con lo vi que lo estábamos haciendo y de repente venga todo se vuelve cuesta abajo o cuesta arriba según se mire venga vamos ¿Dónde estás, colega? Está, está por ahí Venga, ayuda por matar al enemigo Pues sí, creo que ha caído Venga, oh, ah, estamos perdiendo C Otra vez, pero ¿qué ha pasado? Se ve los tanques ahí Venga, qué desastre, vamos, un hito Charioter, Si aparece otro, otro Tiger No tenemos nada que hacer porque somos una tan anchoa con un poco más de blindaje pues Venga, tomando B, ¿eh? mi compañero si se apunta para esto, si se apunta Nada, Perdiendo C, perdida A Y nos están comiendo la, la tostada, venga, tomando la zona B Hay que ir A por C, sí o sí No nos queda otra ya, de perdidos al río Venga, vamos rapidito para allá Avión eh, ¿Qué es eso? Vamos Mierda Bueno, y encima la bomba M26 Nada Mientras estabilizaba el cañón No me dio tiempo ni a dispararle Y encima la bomba Bueno, si lo hubiera matado La bomba también me hubiera reventado Pues salimos con lo que nos queda Con la tanqueta Con el Rat del 90 Venga, vamos a por C el jefecillo está por allí Vamos a por C Venga, A, ah, es verdad mm, En B Para B va M26 Pues nada, voy yo a B Y vamos a confiar que mis compañeros Conquisten C ah, Menuda Bueno, en fin Qué lástima, vamos a perder esta partida Por nada pues nada, en fin, no nos va a dar tiempo Qué pena, vaya partida más chula, más vibrante Y aquí se va a acabar todo, qué pena Joder, el equipo hostil lleva la ventaja Venga, el mejor escuadrón Hemos perdido. La próxima vez, la victoria será nuestra. Esto es como dicen, jugamos como nunca y perdimos como siempre Mm, qué desastre, esta partida pintaba muy bien Y hemos acabado perdiéndola Bueno, se ha portado muy bien el tanque tercero en el equipo A ver 32.100 Seis objetivos, torres de estudio 96% de actividad Cuatro zonas capturadas Qué pena Esta partida ha sido memorable De las buenas, de las que hacen afición En fin, nada Tío se gana, otro se pierde. Así es, Warzone. Bueno, espero que os haya gustado la partida. Acordaros, como siempre, abajo en la descripción tenéis el enlace Discord del escuadrón Ibis para los que queráis unirse al escuadrón. Me voy a pasar muy bien, os lo recomiendo. Nada, esto ha sido todo en Dominación Medio Oriente. Y como digo siempre, nos vemos en un próximo. Y esperemos que sea con victoria. Chao.